Hasta donde usted me lo permite. Hasta donde usted me lo permite. Hasta donde usted me lo permite. lo permita. Hasta donde lo pero, pero, pero, pero, hey, yo, mira. Amigo sí. mío. pero, ay. pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, yo, pero, con pero, doña pero, yo, yo, pero, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, mira yo, mira, pero, mira. yo, yo, pero yo, yo, yo, yo, yo, yo, pero yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, y yo, yo, yo, yo, con él y y le dijo Mir, qué? Este, Me entiende? La, la está aquí, a un, no es? No es? es una carpa. Coronel, Pero no está bien, vamos a Sí, pero está bien, pero aguántate Yo hablar con él. él puede pasar. Porque lo que no podemos permitir que a Don Johnny se le vaya. nunca más es un yo quiero que todo suceda como sucedió ayer sin novedad. No a Sí, no, no vamos, coronel. No vamos a dañar este día, coronel. Coronel, miren, nos vamos a dañar este día, coronel. Coronel, Coronel, una cosa sencilla, coronel. No vamos a dañar este día, coronel. Un mural. Está bien, eh, Mira, no le pregunta la, presa, vamos, la va vamos a esperar un par de minutos. ¿Por qué afecta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En, ¿En qué afecta? afecta? afecta eso? Pasos, tenemos que tratar de que la cosa... Llámate, llámate, llámate. A don Johnny nadie lo va a maltratar ahora? Sí, para que no Coronel, ¿cuál es el problema? Porque tú no te pasar a Johnny Ventura. Vamos a dejar mandante, bueno, ya dijera que usted me explicara qué artículo de la constitución de la ley viola a los pintores por pintar un lugar que traen su propia. Sí, la, la, las instrucciones que hay es que se lo soliciten al ayuntamiento inmediatamente se lo deja pasar. para pintar eso no está en ninguna ley. Eso no está en ninguna ley. No ley. ¿Ustedes da... tienen instrucciones que no existen? Voy a pedir instrucciones superiores y yo le aviso Oye, que está, no tiene no legal. Yo quisiera saber qué artículo que de la Constitución, o de la ley, se viola. ¿De qué Porque ellos... Y inmediatamente, llegamos a dos años, los son Real, yo quiero no... respetar, no, pero no... ayúdenme a respetar. No, de propósito. Pues, de okay. de permíteme, permíteme, permíteme decir algo yo. ¿Cuándo va delante? Me un peligro. Mira, de... están diciendo que van a tirar bombas, ¿eh, señores. Tranquilo, tranquilo. Hay que entender que el bien. tema del derecho de los ciudadanos a protestar contra este despropósito institucional de producir un golpe de Estado Constitucional. Los ciudadanos tienen derecho a protestar, a expresarse, sin permiso previo de la autoridad. Eso dice la ley. Condicionar que los ciudadanos pidan permiso a la autoridad es una violación al principio fundamental del derecho de manifestación de opinión y el derecho de protesta de los ciudadanos. Exigimos que se permita a los artistas expresarse libremente y que no se pretenda que los artistas pidan permiso a las autoridades para expresar su sentimiento respecto de este momento tan fundamental de la sociedad dominicana. Es decir, lo fundamental en esto aquí es que los ciudadanos, todos los ciudadanos, sin distingos de artistas, Empresarios, políticos, legisladores, tienen derecho a manifestarse en esta explanada sin permiso de la autoridad. Y se está, violando, se está violando ese precepto constitucional en el sentido de que están exigiendo permiso de la autoridad para permitir que los artistas se expresen. Eso es un abuso. El artículo 48 de la Constitución dice que no se necesitan permisos. Momentito. y nosotros estamos aquí en un reclamo al respeto de la constitución y nuestro único es justamente método... el fundamento constitucional lo que nos trae a nosotros y los trae a ellos con todo el derecho que le asiste a partir del artículo 48 de la constitución que dice que para actividades de esta índole no requiere no se requiere de permiso de ninguna autoridad eso dice la constitución yo me voy a mover de aquí y me voy a mover con ellos hacia adentro posiblemente sea lo último que haga en mi vida pero vamos a la entrar la autoridad, ¿Cuál es la autoridad? La autoridad que no se respeta a ellos, que no pueden decirme qué artículo de la constitución estamos violando nosotros L y qué artículo de la ley estamos violando esa es la autoridad, autoridad. esa es la autoridad con no, no, no. ¿Todo, todo, eso es dictadura? Todo, diferente queremos dejar sí. claro que todo ¿Entiendo? lo que ocurra entonces, entonces sí, leyes sí, que sí, no existen y nosotros sí, estamos reclamando ella va a pasar ella va a pasar vamos, vamos un permiso. momento. ¿De una forma cívica, señores. Hemos venido a. Vamos a el vamos, vamos por pagar y a luchar. Vamos a la victoria. Vamos, Hay represión. Represión. Vamos a poner los a Vamos a Vamos Vamos a Vamos Vamos a es neto, ayúdame Dale. Bien, ahí escuchan la situación que se ha generado en la parte frontal del Congreso Nacional Donde el dirigente del PLD, Johnny Ventura, ha sido impedido de entrar Hasta donde se está firmando el libro con una comisión de pintores Aquí en la ciudad de Santo Domingo Momento tenso, el fuerte cordón policial asegura que no Que no puede entrar la comisión junto al artista Don Johnny Ventura, asegura, Johnny Ventura en el marco de esa situación que se ha generado, que va a entrar aunque sea lo último que haga. Lo ha repetido en varias ocasiones tras ser impedido de hasta donde se está firmando el libro y una comisión que le acompaña de artistas que intentan eh, penetrar hasta el lugar para pintar un moral como forma de protesta en contra de la no reforma a la constitución dominicana mantenemos nosotros llevando todas las incidencias siguiendo paso a paso las principales informaciones en el ambiente que vive la República Dominicana, principalmente en el ambiente político dada...